Uno. Bueno, sí. mata con otro. Sí, vale, bueno. Dos. uno. El otro está a la derecha. Ok, Vale. Ah, gente Me cae el... uno aquí abajo. Sí. ¿Roto? Me cae otro, cae parte, ¿no? otro, cae otro lado mío. No, worry Estaba dentro de la campaña esta. Conmigo. Los pares. A mi izquierda, conmigo, sí. conmigo. grande. Edu. Estoy. es bueno que no tenía arma, porque si no. <risa> ya ves. no Vamos a ver que no estoy tengo un poco. No, no, yo voy a, voy a jugar safe. oh V, wow, loco, menos mal. <risa> Esto <Te> dije mucho <risa> peña. <pequeño. risa> este está batido, el de aquí es frente mío. Es solo uno. Madre de Dios, la que más me ha metido. Era ¿Qué? español, me ha hecho gilipollas, me ha hecho de todo. todo. La Aquí, ¿no? Tenemos gente. ¿Ten en la gente? Sí, Yo voy. por mí me hemos puerto dos. Eso es la mierda esa, tío. ¿La quedó el del coche? Ten cuidado Va de vale, fondo, una bala, eh, vale, un toque vale. No tiene placas entonces Un segundo, va tranquilo. Había acompañado? uno por los hangares, estaba por los hangares Recargo la bala, eh, ah, ven, ven. Tú que te vas, amigo. Dame <risa> recarga la MG. <risa> uh, qué, qué mirilla más guapa. Gente aquí, creo, creo que he visto algo, eh. Vale. Sí, 100%. No, no, no. La mirilla está, es que la mirilla vale, está, ves todo con la mirilla esta. Me mata con otro. Vale, bueno. Me de matarlo. Creo que se matan por fuera, ¿no? Sí, pero estamos muy estamos secos. Sí, sí, tranquilo. Tío. Voy a cogerle su... Sí. Me está matando ¿verdad? Ha sido un poco robada, ¿eh? Pero ya sabes que yo no me rayo. Sí, no, pues bastante robada. El tío está no arriba, tú. ¡Eh, sniper! es sniper, sniper enfrente! Eh, no. El tío está arriba, el tío está arriba, hasta suyo, ten cuidado. Está hasta arriba, hasta suyo. El está suyo. Bombeo, bombeo, hasta arriba, está suyo, Gomeo, Arriba, está suyo. ¿Muerto el sniper? Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Estoy con cover, tengo un cover, no te preocupes. Buena info igualmente. Vamos a subir, vamos a subir los dos juntos. Buenísimo, me cae a salvar el no, Los dos juntos, juego en equipo. No nos matan ni de coña. Buenísimo, hermano. Está aquí campeando. Ahí. está enfrente mío. Big at big Sí, estoy jugando... No se ve malo. Bueno. Tú tienes que pensar que nadie es malo, hermano. Y sí. verás cómo no te matan. Es que no, se veía. Pero no entiendo. Es que es muy raro, bro, porque se ven. Se ven que se mueven bien. Pero. Juegan campo. O sea, juegan muy safe. Vale. solamente va a ir a la tienda de Voy a ir a por él, eh. Cruzar puente es una locura. Yo me quedo yo aquí yo esperaría, picando. porque va a ir a Weavy. Vamos a esperar que venga. Va a Weavy 100%. Mira, va a viene, me mira, no, al frente. Son dos, el, uno, el otro está a la derecha. Quita marca, quita marca. Pues ya me voy a matar. Vale, quita marca. El otro está de la derecha, este tío. ¿sí? Se ha tirado, eh, creo. Me está robando todo esta game, eh. Buah. Tengo <risa> un sí, por ahora. Por eso también me lo quiero comprar, tío. Para mejorar, hacer unos pa' uno a gente que, no que me toquen los huevos. Eh, derecha estoy, son dos, son dos, son dos, son dos, uno con el sniper. Una, una bala para batir, vale sí, okay. No te abaten, que no te abaten Uno, un para abatir, que para batir, estoy agarrando ¿sí? Oh no, no, wey bro, pero es que tienen, no tengo ya placa Me abro Vale Estoy contigo Aguanta, aguanta conmigo ya. Esa es. Bien, bien, bien abierto. Vale, tiene chapas por ahí, creo. ¿eh? Sí, sí, ya, ya tengo. Me focuseo ya, eh. Focus, focus. Aquí hay un loot. Vale. A la verde. Vale, un camper, ¿no? No, más, no más, más, más. No güey, bro, no lo veo. No lo veo, bro, no lo veo. Está al frente Voy justamente, son dos. Están justo al frente, tío, son dos. Cluster, cluster. ya, ya espérate, me tengo que curar. Uno al frente. Oh. Buenísima, Bobo amigo, que buena, qué buena, qué buena. Qué buena. Bro. A ver. A ver, a ver. <coughs> Es buena, es una buenísima, buenísima, buenísima ¡Vamos, baby, Come on, baby. Qué qué bueno. <risa> Dios, qué sí sacada, no, Uf, no me Muy esperaba buena, que fuera ¿no nada de esto, tío Ah, nada, no si la incómodo. tenías, relajadísimo En verdad te salvó una parte porque los de abajo mataron al sniper que tenías al frente Uf, ese sniper me hubiera jodido porque yo no tenía mejor no tiene la cobertura. Sí.